Bueno, buenas tardes, una vez para todos y todas. Eh, bueno, a continuación les voy a presentar el tema de mi pasantía. Es, eh, esta pasantía está en el marco de la tesis de maestría que eh, comencé a desarrollar y eh, pues la estoy desarrollando con el... Eh, digamos, tengo la oportunidad de participar... Eh, con el observatorio Piero -Yer. entonces está vinculada directamente a esa se titula eh, observación de la población de los rayos del flujo de rayos cósmicos eh, con los ciclos solares en el observatorio Piero -Yer. y los eh, supervisores son el profesor Luis Núñez y Roberto eh, Bueno entonces una breve eh, introducción eh, sobre qué es eh, el Observatorio Pierre es un es un observatorio gigante de rayos cósmicos que está ubicado en la Pampa Argentina esta es en el rojo y esta es una visión zoom el Observatorio Pierre Auger consiste en alrededor de 1660 detectores Cherenkov de agua eh, además de cuatro detectores de fluorescencia que están en los extremos de el arreglo y pues en total son 3.600 kilómetros cuadrados de área que barre. Entonces, el objetivo de este, bueno, acá en esta diapositiva podemos ver un acercamiento. Eso es el punto, los puntos, el punto azul, eso es un acuerdo, son, un corazón ya uno de los edificios de los detectores de fluorescencia. Eh, el efecto es como breve: de fluorescencia consiste en que los rayos cósmicos. Eh, eh, cuando atraviesan la atmósfera, eh, interactúan con el nitrógeno atmosférico y emiten una luz que puede ser detectada por estos, por estos eh, telescopios. Y, eh, y los, eh, los, el tanque eh, de color blanco que ven, eh, que ven ahí, que está simbolizado con, con el color rojo, corresponde a un detector Cherenkov de agua, uno de esos 1660 que están distribuidos por toda la red. Y pues abarcan esta, esta área. Eh, el detector Cherenkov es el, el, digamos, el instrumento principal de este trabajo. Los datos del detector Cherenkov, eh, básicamente, es un detector, es un instrumento que consiste en un tanque de agua ultra, ultra pura, en donde eh, en la parte superior se ubican tres fotomultiplicadores. Esos fotomultiplicadores, lo que hacen es amplificar la señal de eh, la huella que dejan las partículas al atravesar. El, el agua, ¿sí? Eh, y bueno, entonces, eh, básicamente el observatorio está o fue construido inicialmente para hacer detección de partículas de ultra alta energía, por eso, la, por eso el, el, el área tan grande que se quiere abarcar, porque pues aumenta la probabilidad de detectar ese tipo de partículas. Sin embargo, eh, hace ya un poco, eh, alrededor de 15 años, un poco más de 15 años, se, eh, se configuró este, se reconfiguró este observatorio también para eh, tratar de hacer observación en el rango de baja energía, especialmente para observar eh, los efectos o los destellos de, de rayos gamma, efectos de los destellos de rayos gamma que se pueden que se pueden observar en el rango de baja energía y también para hacer clima espacial. Eh, aquí en esta gráfica observamos eh, el histograma de carga de uno de los detectores Cherenkov y en la banda eh, de color rojo, eh, pues esa sería el, la banda de energía que corresponde a una de las bandas de energía que se, se llama eh, modo scalar, eh, que está entre los 60 y 120 metros, eh, y la siguiente la siguiente banda que es un poco de un poco más eh, energía corresponde a la banda de muones, que está entre 200 y 280 m entonces esos son digamos que eh, los rangos el rojo y el azul que son que corresponden entonces a los modos de detección adicionales de baja energía a los cuales fue configurado el observatorio entonces la idea eh, con este trabajo es eh, darle continuidad a un trabajo que se viene realizando en el observatorio Pieroyer, especialmente en el grupo de Cosmo Geophysics, que es eh, tratar de, de determinar el grado de sensibilidad que tiene el observatorio ante las fluctuaciones de la actividad solar. Específicamente, eh, tratar de identificar eh, actividad solar a largo plazo, a corto plazo, y pues después de tener caracterizado el, el, el detector en este, en este sentido, pues tratar de ver otros efectos también relacionados en ese espectro de energía, ¿sí? Entonces, bueno, la, la figura que ven ahí corresponde a eh, el, el número de sunspots de, de manchas solares a lo largo de un ciclo solar, ¿sí? Entonces, eh, digamos que cuando el como para dar un poquito de contexto de cuál es la relación que tienen esas partículas eh, digamos la detección de rayos cósmicos con la actividad solar, pues tenemos que considerar que pues nuestro sol está emitiendo partículas cargadas que están viajando por el espacio interestelar y esas partículas cargadas pues interactúan con el fondo de rayos cósmicos galácticos haciendo generando un efecto de modulación entonces ese efecto de modulación como vemos acá en la gráfica, eh, esto es antes de, eh, de un evento en el cual, por ejemplo, una, una eyección de masa coronal, pues un evento transitorio que, que, que mueve un flujo de partículas eh, significativo. Entonces, esto, es, esto sería como el flujo del ales cósmico galáctico antes. Esto sería entonces cómo se ve durante eh, una ejección de masa coronal y esto sería cómo se ve después. Entonces, lo que, ¿cómo se puede caracterizar esto? Es que, pues tenemos un flujo, eh, un flujo constante, hay una, un decrecimiento súbito de ese flujo y luego una recuperación lenta. Ese efecto, ese fenómeno se llama Forbus de Cris o decrecimiento crecimiento Forbus, que es el apellido de la persona que lo descubrió. Eh, y ya se ha comprobado, ya se ha mostrado que el observatorio Pierre Auger tiene sensibilidad ante esos eventos ¿sí? y también. No solamente el observatorio Firojet, sino también eh, la red de colaboración Lago, que es otra red de detectores que está ubicada a lo largo de Latinoamérica, que es un detect son detectores muy similares a los del de observatorio, sin embargo, pues la el modo de elaboración es aún más eh, de bajo costo, por decirlo de alguna manera. Normalmente, eh, eh, a lo largo de... O sea, desde que se viene haciendo un monitoreo de la actividad solar y el flujo de rayos cósmicos galácticos, este... Este monitoreo se realiza con detectores de neutrones. ¿sí? Entonces, hay un problema con los detectores de neutrones y que, bueno, uno de una de las situaciones es que son más, mucho más costosos que un detector Cherenkov de agua. Entonces, tener, por ejemplo, un observatorio como el Piero Auger con toda su cantidad de detectores disponible y, y capaz de hacer este tipo de detecciones, pues le da una, digamos, una habilidad muy útil adicional al observatorio y a la ciencia en general. Entonces, lo que vemos acá pues, es la comparación entre uno de esos monitores de neutrones que está, que está en Roma específicamente y eh, la, la misma medición de Forbush, que esto es un Forbush que ocurrió eh, alrededor del 8 de marzo del año 2012, y la observación que hace el detector Cherenkov del agua ¿sí? y el detector de Odier. Estas detecciones se hacen en el modo Scaler, que era la banda rojita que les había mostrado anteriormente. Entonces, bueno, ¿cómo, cómo se puede eh, hacer? que ¿Cómo se puede eh, recopilar esa información? Bueno, entonces, eh, el observatorio tiene un sistema de, un sistema de recopilación de datos que tiene que considerar pues, todas las situaciones eh, relacionadas con el funcionamiento de cada uno de los detectores. Entonces, estamos ante una situación en la que siempre va a haber algún detector que no está funcionando, siempre va a haber algún PVT que no está funcionando, siempre va a haber algún problema que debe ser filtrado inicialmente para yo tener una calidad de datos suficientemente buena. Entonces, eh, aquí en esta gráfica vemos un ejemplo de un evento, que es esta traza que, que vemos acá, estas líneas grises corresponden a la detección que hace cada uno de los detectores de fluorescencia pues que básicamente se son capaces de detectar el perfil de ese evento y acá vemos que después de, de que el evento ocurre se encienden unos detectores en, en la superficie, entonces esos detectores que han registrado un evento envían esa información a la estación, a la antena más cercana, esa antena más cercana hace un proceso de filtrado inicial y dice esto si sí es un evento o no es un evento, teniendo en cuenta de que todos los detectores, que todos los cometidos se activen, etcétera. Y después de eso envía la información a una central principal, que es la que recopila y organiza los datos creando un array eh, con la información de las cuentas y ¿sí? el histograma de carga eh, de cada uno de esos detectores que están ahí. Entonces, eso es como el, el recopilado inicial de los datos. Entonces, esa información que se recopila pues debe ser eh, limpiada, debe ser procesada adecuadamente para pues, luego yo poder hacer alguna inferencia sobre la física que está ocurriendo ahí. Entonces, lo primero es, al mismo nivel, es como el paradigma de cómo nosotros vamos a analizar esos datos. Entonces, lo primero es tener, hacer correcciones eh, al nivel de, de estaciones simples. ¿Eso qué quiere decir? Que yo no voy a promediar, a obtener un valor promedio de todos los scalers de toda la red, sino que quiero hacer unas correcciones eh, detector por detector para luego sí hacer una inferencia general de cuál sería el flujo que esté que midiendo en cierto, en cierto sector. Y en la siguiente, el siguiente eh, argumento de paradigma sería que eh, siempre se van a considerar datos de esas estaciones, de estos detectores eh, de superficie, en donde los tres PMT estén funcionando correctamente. Entonces, esas son como las dos cosas importantes a tener en cuenta y sobre esos datos, sobre esos datos con esas características, entonces tienen que realizar principalmente tres eh, iniciales correcciones, que son las correcciones por presión atmosférica, correcciones de área sobre pico y correcciones sobre altitud. Estas correcciones eh, en estas correcciones es en lo que el grupo de Cosmos ha venido trabajando a lo largo de los últimos años. ¿sí? Y se ha desarrollado un, eh, un software que está aún en desarrollo que se llama scale and Analysis, que permite eh, hacer ese proceso de filtrado de corrección de los datos. Eh, y bueno, entonces, esto es un ejemplo de son las el, el resultado de esas dependencias que tiene, por ejemplo, el área sobre pico. El área sobre pico tiene que ver con la carga depositada eh, por un muón en el detector dividida en la longitud que recorre. ¿sí? Y uno puede caracterizar, eh, uno puede eh, de cierta manera encontrar una correlación entre el valor de scalers, el rey de scaler, de los elementos que yo estoy detectando respecto a, esa, a ese valor de área sobre pi Y también puedo hacer una corrección por presión, entonces la una correlación, esta es una gráfica de una correlación que hay entre la presión atmosférica y el scaler corregido ya previamente por área sobre pico. Esto es eh, parte del trabajo de uno de los, de los miembros del equipo de Comox, me encantó la cita, Y bueno, entonces, teniendo en cuenta esto, el objetivo de mi trabajo en esta pasantía fue primero eh, reproducir todo lo que había desarrollado, habían desarrollado eh, me, tanto en la gráfica, bueno, en, en los análisis eh, previos al Staling análisis y lo que se hizo en el Staling análisis para eh, verificar que, el, que los datos y las correcciones que se han realizado hasta el momento, pues son correctas. Y nosotros podemos, digamos, caracterizar adecuadamente el observatorio para determinar, bueno, cómo es que está midiendo o cómo es que está siendo sensible ante la actividad solar. En este caso, en la gráfica que ven acá, estamos viendo el rate de scaler para todo el arreglo, ya previamente corregido por el skyline analysis, eh, para los 15 años en el que el observatorio ya está tomando datos en este modo de detección. ¿sí? Y encima, en esta gráfica roja podemos observar el número, que ya les había mostrado esta gráfica, el número de, de manchas solares mancha solar a lo largo también de ese tiempo. Entonces, ¿qué es lo que uno espera? Lo que se espera es que cuando el... Ciclo solar, eh, cuando disminuye la actividad solar, el rate de scales debe aumentar y cuando el ciclo solar, o sea, cuando la, hay mayor actividad solar, entonces tiene que haber un decaimiento en el rate de scalars, sí Entonces, eh, aquí nosotros podemos observar que aproximadamente, por lo menos en las zonas de menor actividad solar, eh, podemos observar que efectivamente hay una modulación. ¿Sí? Sin embargo, pues en la zona central hay como mucha dispersión, o sea, no es muy notorio el efecto en esa zona. Entonces, eh, una de las preguntas que nos hicimos en este proceso, en estos tres meses, fue, bueno, ¿qué es lo que está generando esa dispersión ahí? ¿Realmente es algo físico? ¿Es algo que tiene que ver con la, toma de, con, con el, la corrección de los datos? ¿O realmente hay algo ahí, algún proceso que pues está influyendo que tiene que ver con la sensibilidad del detector, etcétera, que no lo hemos todavía tenido en cuenta en la, la hora de corregir. Sí, entonces una de esas... Eh, ah, bueno, otra cosa que les quería también mostrar es que, pues, para, digamos, para ver si realmente el el, el, los datos tienen, eh, o sea, están relacionados con la realidad, pues se hacen comparaciones con detectores de neutrones que ya previamente pues, están calibrados para eso. Entonces, estas dos gráficas que ven acá son los detectores de neutrones uno es SUMER y otro OLULU, que eh, este especialmente SUMER pues tiene una rigidez de corte muy similar a la del observatorio eh, lo que lo que digamos infiere que la el comportamiento que puede tener la detección eh, diga la modulación acá en, para este detector va a ser muy similar a lo que deberíamos observar en el observatorio Entonces acá podemos ver eh, cómo el comportamiento que vemos en el observatorio, a, bueno, a excepción de esta zona, es muy similar a lo que están observando los detectores de neutrones que ya han sido calibrados. Entonces, una de las hipótesis... ¿Cuánto tiempo me falta? Bien. Eh, una de las hipótesis es qué tanto... Eh, los forbus de crisis, o sea, los eventos transitorios están influyendo en esa zona de máxima actividad solar, porque o sea, casualmente, pues, eso está ocurriendo en la zona de máxima actividad solar, entonces una de esas hipótesis es, bueno, vamos a mirar eventos por evento a ver si podemos, eh, qué tanto, cómo está viendo el observatorio estos eventos de forbus de y cómo podemos restarlos y ver qué eh, estamos, digamos qué, vamos, qué podemos ver si nosotros no consideramos, por ejemplo, esto, ¿sí? Entonces, hasta acá, eh, esto es un ejemplo de algunos foros, eventos en diferentes momentos de, del ciclo solar, cómo están siendo observados por, por el arreglo completo. Y acá estamos viendo una comparación entre eh, muchos detectores de neutrones ubicados en diferentes puntos geográficos. Esta columna que ven acá, horizontalmente es el mismo evento. ¿sí? Horizontalmente es el mismo evento. Y verticalmente, entonces, estamos viendo eh, zona hemisferio norte, esto es las medias, y esto es el observatorio periódico que queda en el hemisferio sur. Entonces, es una comparación para ver, digamos, eh, en cuanto a eventos transitorios, cuál es la diferencia eh, en, la, en las detecciones de, de, de esta modulación de flujo de rayos cósmicos galácticos y vemos que se parecen, por lo menos estos dos eventos que, que seleccioné, se parecen bastante, pues, a a las observaciones en, en, el, en la latitud media pero obviamente pues eh, tienen, una, o sea, tienen una diferencia significativa entonces bueno eh, entonces eh, algunas de estas hipótesis que requieren que se, que se han planteado otras hipótesis adicionales que se han planteado es eh, por ejemplo la temperatura si la temperatura en la zona estratosférica está afectando eh, alguna, algo en este flujo que nosotros estamos observando acá. Esa hipótesis la testé y pues, no vio algo como significativo, entonces por eso no lo puse, pero, pero son cosas que se han venido también discutiendo, o sea que realmente pues estamos en ese proceso de, de determinar pues cuáles son esas posibles fuentes de error y lo que sigue, que es aquí en las conclusiones, es... Eh, pues tratar de ver si en las características de, la, de, de, de los datos en ese periodo de tiempo pues son suficientes o están manifestando algunos errores o algunas inconsistencias que me, estén, que me puedan explicar a mí esa atenuación en ese periodo de tiempo. ¿sí? Eh, y bueno, y finalmente, por lo menos hasta el momento, eh, haciendo esta verificación, podemos decir que el observatorio sí es capaz de hacer mediciones de, de actividad solar de largo plazo. ¿sí? Pero eh, hay, es necesario pues, revisar este, digamos, este, efecto de esa atenuación para corregir digamos, cualquier eh, irregularidad que esté presentando, eh, digamos, los, los detectores eh, en, ese, en ese momento. ¿sí? Entonces, pues eso es lo que eh, es como el resumen de lo que realicé en la gracias. La primera vez que hablo en público desde hace dos años. <risa> sí. Sí, no, tú también lo mencionaste. ¿Con qué frecuencia leen los scalers? Los gráficos. Ah, no lo mencioné. Cada segundo. Cada segundo. Sí, cada segundo. Los scale, el, el, el, la velocidad con la que detectan los SD es diferente a, a cómo mandan los datos eh, a la central. Es pues cada segundo eh, lo que recopila, no estoy segura bien las tarjetas, cuál es la velocidad que tiene de detección. No, no, no tengo claro, pero las tarjetas del lago son muy similares a las No me acuerdo. tu gráfico no estás metiendo 86.400 puntos por el, No, exacto. Entonces lo que hace, sí, eh, cada detector eh, en la central hace un promedio y luego te da un promedio por, por segundo, y ese promedio por segundo, luego en el scale analysis lo convertimos en un promedio por 300 segundos, y pues ahí, dependiendo pues, de la dispersión o de ciertos eh, criterios, pues se van limpiando para tener intervalos tal vez más largos de tiempo. Eh, y pregunto eso porque en alguno de los gráficos aparecían unas variaciones muy importantes en unos intervalos de tiempo muy, muy cortos, casi como delta, una que sube y una que baja, no, aquí no, la anterior. ahí, en, en por ejemplo, 2007 hay 2008 hay otra. En, en la roja, en tu dolor de cabeza. Ah, en esa? No. No, no, en la que. En la que tienes las tres. Ah, acá. A ver, no, a vamos tu derecha. Ok. ¿En qué parte? Toda. Ah. Es que esta menos es un programa de visualización. Es el mismo, esta gráfica es igual a esta. Okay, yo la vi Sí. O sea, es igual, solamente que aquí pues... Pero estamos... entonces, eso, es, ¿eso es un cambio de origen físico en la actividad? concentraron no sé, ahí no se le escala según un día o qué. O eso refleja que, que puede haber una varianza... Esa es de... una escala de un día. Sí, esa escala de un día, por ejemplo. Ah, ¿eso es como dos semanas en que los perios están altos o bajos? Exactamente. Por ejemplo, estas gráficas en estos, de estos Forbus no tiene sentido hacerlas con promedios de días porque los Forbus duran 13 días. Sí, claro. Entonces, los datos son eh, en intervalos de tiempo de 300 segundos. Entonces, ahí vas a tener más dispersión en los datos. No, y no se con alguna correlación con la actividad solar. ¿Cómo? Que no los datos con. El dato de la actividad solar? ¿no? Eh, lo, lo estamos haciendo con los detectores de neutrones. O sea, los no, detectores no, no, no, de neutrones, sí. como es, digamos que son ese instrumento para medir la, la modulación del flujo de rayos cósmicos galácticos entonces lo usamos como referencia para ver si nosotros estamos también observando lo que ellos están observando. O sea, como una referencia indirecta. Sí, también, pero de óptico, de sobre la solar, eh, el número de, de, de puntos solares, que es como la referencia más global, ¿sí? que sería eso. Okay. Para comparar las series de tiempo, pues ¿se ha utilizado algún análisis eh, cuantitativo? En la ¿Cómo así la serie de eh, pues no tiempo? Ah, sea. para hacer la comparación. Sí. No, ahí lo que se está haciendo es haciendo el procesado, o sea, se limpian los datos eh, estación por estación y luego se hace un promedio ¿sí? en el tiempo. Entonces tra se trata de mantener siempre el mismo intervalo de tiempo y eso es lo que se, sí, se Cuando hacen la comparación se, se cuantifican los de la comparación la es... Ah, sí, es el mismo intervalo de tiempo. O sea, en, en esta de los detectores de neutrones se hace con el mismo intervalo de tiempo. La comparación entre ellas es del mismo intervalo de tiempo. la <risa> ah, Supongamos que la anticorrelación sea obvia a obvia. Ah, okay. este, ¿Cómo hubieras tú cuantificado eso? Ah, ya, ya. Porque aquí, aquí tienes periodos en que parece bien Exacto. anticorrelacionado y periodos en que no. Ese fue el objetivo de tu trabajo: entender eso. Pero imagínate que hubieras tenido algo ah, sí. que a ojo suena que está bien anticorrelacionado. ¿Cómo, cómo hubieras cuantificado? Pues eso? Habría, que, habría que tomar los datos y, y realmente pues hacer una. Eh, calcular alguna matriz de correlación entre el entre el detector de neutrones de Sumer, por ejemplo, y los datos de oye, o sea, pero ya cuantitativamente la cuestión es pues por el cuestión de tiempo no hemos, pero la idea es tener también esos cálculos para la tesis de, de maestría, porque obviamente a ojo pues uno puede decir muchas cosas, pero pues cuantitativamente hay que determinar cuál es esa cuál es esa precisión Y se convierte en un trabajo hecho bien así. Bueno, muchas gracias.